Ya estamos listos para arrancar este segundo bloque eh, y presentarles a nuestra primera invitada del día de hoy. La vamos a recibir con un fuerte aplauso porque nos acompaña Cecilia Tamarit. Es la directora de salud de la Municipalidad de Guaymallén y pediatra también. Hola, Cecilia. Bienvenida Cecilia. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, un gusto tenerte acá con nosotros. Sabemos que se viene una campaña muy fuerte desde la Municipalidad de Guaymallén que tiene que ver con la colecta de sangre, con encontrar dadores voluntarios que puedan acercarse a, a aportar ¿no? de, de manera solidaria eh, esto que es tan importante y que contábamos hace algunos días atrás, cuando era el Día Mundial del Donante de Sangre, que aquí a, a nivel provincial hay como una falta bastante importante ¿no? de, lo, de lo que se necesita por mes. Sí, siempre hay una falta importante, uh -huh. más desde el momento de, de la pandemia. Sí. Lo importante para, para rescatar acá, creo yo, desde el municipio de, de Guaymallén, es que esto es la vigésimo primera campaña, uh -huh. 21 campañas, Bien. desde el momento que asumió Marcelino. Uh -huh. Es el... Creo que el único municipio que tiene un programa municipal de donación uh -huh. de sangre, eh, órganos y de médula ósea, Bien. donde hay un registro. Uh -huh. eh, hacer las campañas no solamente es el día de la colecta, es también la concientización. Claro. Eh, en las escuelas, en territorio, Guaymayer no tiene sector de salud propio. Nosotros trabajamos permanentemente en terreno. Todos nuestros equipos hoy con este día frío, que le da la bienvenida al invierno todos nuestros equipos sí. están trinchereando, como uh -huh. dice esta pediatra de trinchera. Uh -huh. este, entonces, lograr donantes voluntarios, así como ustedes buscan sus seguidores, uh -huh. nosotros buscamos nuestros donantes voluntarios. Claro. Aquellas personas que eh, donan de manera sistemática los varones cuatro veces al año, las mujeres tres veces al año, y que concurren y se inscriben de manera voluntaria en estas campañas de, uh -huh. de donación de sangre. que Lo que yo les decía recién cuando estábamos conversando, que tampoco se suspendieron las campañas de donación de sangre en el año 2020 bueno, cuando no había vacunas. Es más, eh, creo que fue el año récord. No solamente récord desde, desde la cantidad de donantes, sino también desde lo emotivo, ¿no? Porque, y también es emotivo este año para mí. Eh, cada una de estas campañas. Cuando vos te levantás a la mañana y escuchás que te bombardean todos los días con malas noticias, Ajá. con el índice de pobreza, eh, el nivel de inflación. Y vos decís, wow, el 30 tenemos todas las inscripciones y todos los turnos dados. Uh -huh. Y nos queda todavía el 8 de julio. Entonces, eso a mí como médica, como pediatra, como persona, como, como ser humano, me llena de esperanza. Uh -huh. Porque donar es dar algo sin pedir nada a cambio. Uh -huh. Uh -huh. Vos podés donar tiempo, vos podés donar eh, dinero, uh -huh. pero podés donar vida. Y donar vida lo haces a través de la donación de sangre, eh, médula ósea y uh -huh. de órganos. ¿no? Se es realizan dos etapas entonces, nos comentabas. El 30 de junio ya los cupos están agotados. Están agotados. Pero queda una fecha. 8 de julio Bien. en el Consejo Deliberante www.guaymayem. Punto .gov.ar, punto campaña de donación de sangre, uh -huh. ahí, bien, ahí lo piden mi turno. ¿Eh? Bien. Excelente. C Entonces, ¿Y eso es para vecinos de Guaymallén o personas para de cualquiera, cualquier parte de la provincia? Para cualquier cualquiera. persona que quiera donar, uh -huh. Cecilia, de 16 a 65 años. Claro, bien. sobre eso quería preguntarte para aquellas personas que quizás nunca han donado, pero tienen intención, ¿cómo es más o menos la dinámica? ¿Cuánto se extrae? ¿Qué parámetros hay que tener de edad, de y peso? Y los requisitos también, porque claro, viste que no todos pueden claro. donar. Eh, primero que hay mitos, ¿no? Uh -huh. eh, tengo diabetes, no puedo donar. Sí, si sos eh, diabético con tratamiento por vía oral uh -huh. y eh, vos estás compensado, puedes donar. Uh -huh. Tenés que tener de 16 a 65 años, Bien. estar en un muy buen estado de salud, uh -huh. no haberte realizado cirugías, tatuajes o cualquier tipo de de este de este tipo de maniobras o perforaciones uh -huh. en el lapso de un año. Uh -huh. Este Si tuviste COVID 10 días de alta clínica o de no presentar síntomas y haber pasado 72 horas de haber recibido una vacuna. Uh -huh. ¿Tuve hepatitis A cuando era chico? ¿Puedo donar? Sí, puedes donar. Bien. Porque la vía de transmisión de la hepatitis A es fecal oral. Okay. En cambio, si tuviste hepatitis B o hepatitis C, no puedes donar sangre. Uh -huh. Pero de todas maneras, el centro regional de hemoterapia a quien aprovechamos porque son nuestros eh, aliados de alguna manera, sí, ¿no? son nuestros amigos. Uh -huh. Este y que les mandamos un beso grande. Eh, si tienen alguna duda, como nos han consultado, bueno, están los médicos. No sé si va a estar el doctor David en esta campaña o no pero van a estar para sacar y evacuar todas las dudas. Bien. Es construirse, donar, en este momento crítico de la vida, de, de, del país, del mundo, yo creo que es construirse desde la mirada del otro, no del otro que, de lo que el otro piensa, sino de lo que el otro necesita. Uh -huh. Y recordar uh -huh. que somos seres sociales, somos, como yo les digo a mis pacientes, seres con una sola ala y que necesitamos unirnos uh -huh. a otros a otro ser humano para levantar juntos vuelos. Bueno, Bien. aparte de esta Adoración. gran eh, colecta de sangre, también se abre la inscripción para quienes quieran ser donantes voluntarios de, de médula ósea. De médula Cu ósea, un poquito sí, se, se es toma eso. una muestra. En el caso de que se requiera hacer un trasplante de, de médula ósea, uh -huh. ya tienen los estudios realizados uh -huh. para determinar la histocompatibilidad. Y está bueno que desmitifiquemos un poquito lo que es ser donante de médula ósea porque por ahí algunos se asustan de que no, es una intervención complicada. No, no, es sacar una muestra de sangre uh -huh. más en el caso de que sea donante, bueno, Bien. ahí sí se hace una extracción en el centro de hemoterapia. Uh -huh. Pero se puede ir estudiando la histocompatibilidad. Y claro. esto también es prevención, ¿no? Claro. Cuando yo necesito un trasplante de órgano, bueno, tener los datos almacenados. Nosotros claro. hacemos prevención y promoción. Les decía, uh -huh. no tenemos un efector propio. Trincheramos, buscamos. Eh, bueno, por eso también buscamos donantes, porque tratamos de prevenir. Uh -huh. Y prevenir las enfermedades, prevenir las complicaciones uh -huh. y promocionar. ¿Y qué es promocionar? Bueno, promocionar básicamente es educar. Educar en un mundo de valores, que es, creo que es... Básicamente lo que marca esta gestión y donde la solidaridad, el respeto, la transparencia ¿no? en, en ese año de la pandemia tan duro y el año pasado. Sí, sí, sí. Y yo digo, bueno, mientras había algunos que hacían las cosas de desprolijamente con fiestas VIP, había otro grupo de mendocinos solidarios bueno. que se arriesgaban, a, se arriesgaban a salir, se arriesgaban a dar tiempo sí, sí. Sin y bien. se arriesgaban a ser donantes uh -huh. seguro ¿Quieren que volvamos a recordar cuál es la manera de inscribirse, de participar de este programa? Tienen que entrar en la página de Guaymayem www.guaymayem.gov.ar uh -huh. uh -huh. hay un link y ahí sale campaña de donación de sangre bien. órganos Perfecto. y médula ósea y que recuerden que no, se pueden inscribir y se pueden registrar. Muy Siempre bien. ahí están de salud uh -huh. en distintos puntos del departamento. Nuestro personal está capacitado y pueden inscribirse como donantes. Excelente. Perfecto. Bueno, dona gracias, sangre, Cecilia. dona vida. Dona vi. Cecilia. Vida, Cecilia. Así que animarse, ¿sí? A aportar este granito de arena, esta semillita sumamente altruista, donde uno uh -huh. entrega, ¿no? De manera desinteresada. Sí, es maravilloso. Uh -huh. Sin dudas. Gracias, Cecilia, no, por venir. Muchísimas y gracias que, a ustedes. que, que gracias, todos Cecilia. allí del otro lado puedan inscribirse.